Hola, soy Marcela Benítez de acá de Bragado, eh, me estoy tratando ya hace un año con, con esta medicina y bueno, eh, empecé con problemas de cervical, ya están resueltas, eh, problemas de hombro, también fue he otra sesión y también están resueltas y ahora estoy por segunda vez con el tema de eh, mis cuestiones bronquiales que son las, las principales. Eh, hace un año me traté y bueno, realmente el, el rendimiento mejoró muchísimo así que después de una neumonía estoy nuevamente en, haciendo el, el tratamiento para, para mejorar Bien, con el tema de los bronquios, ¿cómo, cómo lo sentiste? Eh, no, realmente en los tres, días, a los tres días ya había mejorado muchísimo mi capacidad pulmonar incluso para los ejercicios que son aeróbicos no, realmente un mejoramiento, podría decir, del 100% Genial, gracias.